más H y si tienen el micrófono en español configurado a español les va a transcribir el audio sin ningún inconveniente y también se si lo tienen limpio o si ustedes mismos son los que necesitan hablar va a transcribir tal cual como ustedes estén hablando entonces con la tecla windows más H activan este micrófono y miren que les va a funcionar eso ha sido todo por hoy y espero que les sirva y no olviden de ir a soy Rael banger y en esta hora les vengo a hablar acerca de lo que es eh, el tema de las transcripciones de audiencia y de otras y de otros audios que tienen que ver con audiencias puede ser audio de conferencia y todo ello eh, por aquí hay alguien, yo tenía un video en youtube acerca de las transcripciones pero lo, pero lo he quitado pero tengo otros que la verdad son muy efectivos por ejemplo este joven aquí que trabaja en un juzgado me, que trabaja en un juzgado me ha probado me manda un audio y entonces yo lo he hecho y quiere saber cuál es el método? Yo en la descripción de, de este tutorial les voy a dejar un link para que se metan el curso que yo doy ahí en YouTube de, de cómo se hacen esas transcripciones así de rápido. Pero antes de ello, miren lo que él me escribe: esto que está aquí me dice que yo no, me, no, no, no dure ni 5 minutos. No, que la verdad, no, eso hace menos de 5 minutos, por ahí 2-3 minutos. Lo otro que les quería decir es que para el tema de las transcripciones, si, si lo hacen del método antiguo, pues que es el método que usan, tienen que tener en cuenta que el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida no pueden ser los mismos, porque si no, les va a funcionar y les va a cometer muchos errores. Tienen que configurar ello en el ordenador. Tienen que poner como dispositivo de salida uno y dispositivo de entrada otro. Y así les va a funcionar. Eso va a configuración del micrófono y ya lo hacen, entonces en la descripción del video les dejo el tutorial de cómo se hacen las transcripciones fácil y, y lo otro es que yo mismo les voy a estar asesorando después de que se vean los videos les voy a enseñar otros truquitos que no los enseñen en los videos, eso ha sido todo por hoy espero que me no hayan entendido y hasta la próxima ah, lo otro que les quería decir es que si necesitan transcribir algo urgente y no pueden esperar a que yo les enseñe, se pueden venir aquí a Word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 entonces con la tecla windows más h activan este micrófono y miren que les va a funcionar eso ha sido todo por hoy y espero que les sirva y no olviden de ir a los cursos y yo los estaré asesorando y les mostraré cómo transcribo yo las audiencias yo, yo he hecho transcripciones de hasta de 5 audiencias de 2-3 horas en el día pero es con ese método entonces ah y también les daré el programa con el que necesitan limpiar los audios. Chao.